Como, como pa, para mí una regla fundamental es basarme en las pruebas. es eh, Lo que yo te cuento está genial, pero quiero que lo escuches de la boca de David. ¿Qué supuso para él el hacer ese lanzamiento? ¿Y, y cuál ha sido su trayectoria? Porque es que David no se quedó ahí. hizo un primer lanzamiento de 10.000. Con, con lo que ganó, hizo interés compuesto. Por eso digo que a veces no hace falta casi ni invertir nada. Porque haces interés compuesto de lo que vas ganando, vas invirtiendo en próximos lanzamientos. En el segundo facturó 45.000. En el tercero facturó 50. Un psicólogo que viene de, de, de intercambiar tiempo por dinero. Pero sabía que esa no era la ruta para lograr la independencia. Esa no es el camino para lograr las tres L's. La libertad económica, la libertad geográfica y la libertad temporal. Porque si quieres ir a la luna, si quieres alcanzar esas tres libertades, ir en bicicleta, o ir en coche, o ir en avión, no es suficiente. Tener un trabajo donde intercambias tu tiempo por dinero, no es suficiente para lograr esas tres L's. Necesitas un puto cohete. En mi caso han sido los lanzamientos y es lo que yo comparto. Porque más allá de la facturación, te lo enseñé cuánto facturé el mes de octubre, lo tienes en mi canal de YouTube, más de 20.000 euros. Es lo que eso ha supuesto. Que ahora dentro de unos días me voy de viaje porque fue el cumpleaños de mi hermana y me la llevo a Islandia. Que después de ocho años, ocho años, me voy a volver a poder ir de vacaciones con mi familia. Que yo no sabía lo que era comer, comer con mi familia. Porque tenía un trabajo que me lo impedía, que no podía ir a comer. Yo no sabía lo que era salir con mis amigos porque no tenía el tiempo. Y para mí eso es lo que supone todo esto, más allá de crear un negocio digital.